Bienvenidos a otro vídeo de los números complejos en PASI y hoy lo que vamos a hacer va a ser apli eh, aplicar eh, los números complejos es decir, ¿para qué nos sirven saber nosotros números complejos? Bueno, cómo lo vamos a hacer? Pues aquí tenemos una ecuación que a primera vista si tienes un poco de idea matemática se ve que en el conjunto de los números reales esto no va a tener solución porque va a salir una raíz negativa y entonces eso nosotros en el conjunto de los números reales pues no podemos calcularlo entonces intervienen aquí los números complejos y vamos a ver, pues eso, una aplicación directa de la definición de número complejo. ¿Vale? Pues entonces vamos a ello, vamos a resolver esta ecuación. Como ya sabéis, despejamos la x, nos quedaría x cuadrado igual a menos 4. Seguimos el siguiente paso y sabéis que sería la raíz cuadrada de menos 4. Y ahí es donde estaría el problema en el conjunto de los números reales, pero claro, nosotros no... Nos mantenemos ahora en el conjunto de los números complejos. Y bien, como ya he explicado en otro vídeo, la unidad imaginaria y es igual a raíz de menos 1. Entonces, si nosotros tenemos esta, este resultado, x igual a raíz de menos 4, nosotros podemos hacer que esta raíz pues sea igual a raíz de menos 1 por raíz de 4, ¿vale? Estas dos cosas son iguales. Si seguimos el siguiente paso, aquí veis que raíz de menos 1 es igual a la unidad imaginaria, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos que sustituir raíz de menos 1 por i. i por raíz de 4. Seguimos. Y nos quedaría i por más menos 2, porque la raíz de 4 es más menos 2. Y al multiplicar más menos 2 por i, pues nos quedaría más menos 2i. Este sería el resultado final, es decir, que nosotros tendríamos que x cuadrado más 4 va a ser igual a x menos 2y por x más 2y. ¿Y eso es verdad? ¿Es verdad que se cumple? Pues vamos a, a resolverlo. Si nosotros tenemos eh, esta igualdad notable, pues sabéis, cuando tenemos x menos algo, y x más algo, eso es una igualdad notable, que suma por diferencia. Y entonces lo que tenemos que hacer es, es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces tenemos el cuadrado del primero y ahora el cuadrado del segundo. Menos el cuadrado del segundo. ¿Qué hacemos ahora? Pues seguimos. Voy a seguir aquí abajo. x cuadrado menos... Y ahora 2y al cuadrado, pues... 4 y Ay, perdón. 4 y cuadrado, sí. Así mejor lo voy a poner entre paréntesis para que lo vean mejor. Seguimos al siguiente paso. ¿Qué era y cuadrado? ¿Lo recordáis del vídeo anterior? Pues si no, lo refresco. y cuadrado, pues, es igual a menos 1. Entonces aquí tenemos x cuadrado menos. menos 4. Y seguimos al siguiente paso y tenemos. X cuadrado más 4. Y, como ya veis, obtenemos lo mismo. Entonces, se puede afirmar que la descomposición de X cuadrado más 4 sería X menos 2Y por X más 2 i Aquí veis una aplicación directa de la definición de número complejo y de la unidad vale Vamos a poner otro ejemplo para que lo entendáis. Voy a volar. Y aquí estamos para el segundo ejemplo, donde vamos a ver la aplicación de los números complejos, la unidad imaginaria, recordarla. Entonces, vamos a resolver esta ecuación, que aparentemente parece algo sencilla, pero ya veis que se va a complicar bastante. Tenemos x cuadrado, o sea, x a la cuarta menos 4 igual a 0. Aquí tenemos una igualdad notable, lo que pasa es que está implícita tenemos que sacarla fuera. Y esto va a ser igual a x cuadrado más 2 por x cuadrado menos 2. Recordad, si es, suma por diferencia es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces, aquí tenemos la misma ecuación pero expandida, y nos salen pues un producto igualado a cero. Entonces, cuando nosotros tenemos un producto igualado a cero, lo que vamos a tener es que o pues el primer factor va a ser igual a cero, o que el segundo factor. Va a ser igual a cero. O los dos pueden ser igual a cero. Entonces vamos a resolver primero. Tenemos x cuadrado es igual a menos 2. Y aquí tenemos que x es igual a raíz de menos 2. Recordamos la unidad imaginaria. Y convertimos esta raíz en otra. x es igual a raíz de menos 1 perdón, por raíz de 2. Aquí tenemos la unidad imaginaria ahí, y aquí tenemos más menos raíz de 2. Porque no voy a calcularla voy a poner una pila de decimales y mejor dejarlo en su, en su escritura con la raíz. Entonces vamos al segundo eh, polinomio. y tenemos que x cuadrado va a ser igual a 2. Y esta más facilita, x va a ser igual a raíz de 2. Pero claro, no es lo mismo no voy a poner todos los decimales, entonces voy a poner aquí más o menos raíz de 2 como resultado final. ¿vale? Entonces nos sale que la x puede tomar cuatro valores distintos. x puede ser igual a más 2, o sea, y por raíz de 2. x puede ser igual a menos y raíz de 2. x puede ser igual a más raíz de 2. y x puede ser igual a menos raíz de 2. Entonces nosotros tenemos que este polinomio se va a descomponer en lo siguiente. x menos raíz de 2, x más raíz de 2, x más y raíz de 2, y x menos y raíz de 2. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a comprobar que es verdad que se cumple que estos cuatro factores multiplicados dan x cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Vale? Pues voy a borrar esto para que quede algo más bonito. Pues bueno, aquí tenemos... El producto ya preparado para comprobar si hemos hecho esta resolución bien. Así que vamos a ello. Tenemos aquí, si os fijáis, tenemos suma por diferencia otra vez. Tenemos el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Sería elevar al cuadrado raíz de 2. Pues entonces se nos queda x menos 2. Y aquí tenemos pues otro... Otra igualdad notable, que es suma por diferencia, como ya he dicho, y actuamos igual, aquí, cuadrado menos y cuadrado por 2. Esta parte no podemos simplificarla más, pero esta sí, porque aquí tenemos i al cuadrado, y i al cuadrado es igual a menos 1. Pues entonces, este i cuadrado lo vamos a quitar... Vamos a poner menos 1 por 2, y aquí pues tenemos 2 menos, lo vamos a quitar también. Bueno, quitar no es la palabra, pero bueno, vosotros me entendéis. Y vamos a poner ahí a 2. Entonces tenemos aquí otra suma por diferencia, y sería el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y aquí, como veis, tenemos el mismo resultado. Pues bien, en este vídeo ya hemos explicado la aplicación de esa unidad imaginaria que no conocíamos y hemos visto cómo poder descomponer en. en... Ah, me sale palabra. Cómo descomponer esta ecuación en productos de otra, eh, de otros polinomios que están factorizados en R, x menos raíz de 2, y otro polinomio que está factorizado en los números complejos, x menos y raíz de 2. Espero que os haya servido. Entender los números complejos requiere mucha paciencia. Y sobre todo mucho trabajo. Pero bueno, podéis consultarnos en YouTube, en Facebook, incluso en, en el foro, ¿vale? Pues nos vemos. Chao.